por favor, la gente que está aquí en este momento conectado eh, díganos si nos están escuchando, por favor escríbanos en este momento ¿nos escuchan? ¿nos escuchan ahí? ¿está bien? bueno, vamos a ver en este momento bueno, ahorita sí, yo creo que ya son las muy pasito, nos dicen que muy pasito, está mejor, está un poquito mejor, un poquito mejor, vamos a tratar de subir por acá un poco más el audio y que podamos mejorar, perfecto, bueno vamos a ver entonces, ahora sí, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Perfecto, ahí nos dicen que ya está mejor, Listo, super. bueno, bienvenidos, bienvenidos todos, bienvenidos hoy es jueves, 8 de marzo del 2018, este año va a la carrera, como decimos por aquí. Les presento a Luisa Fernanda Montes. Hola, mucho gusto, yo soy la líder de proyectos de subseguros. Ahí está. Ella es la mujer que está detrás de bambalinas, eh, tomando todos los requerimientos por parte de, de nuestros clientes y por, obviamente por ser una mujer y ser una mujer de ese cargo, ¿cierto? De un perfil tan importante como ese, pues que sí, quisimos, digamos que compartir el día de hoy escenario con ella. Bienvenidos todos ustedes, bienvenidos a este su espacio, a Academias seguros Hoy es una, pues, es una temática muy interesante porque vamos a combinar dos cosas. En primer lugar vamos a ver de la mano de Luisa eh, una explicación cierto, profunda de qué se trata los nuevos cambios y las nuevas actualizaciones que hemos hecho en el módulo de clientes, ¿verdad? De colectivas. De, de colectivas, de sí. pólizas colectivas. Más o menos a grandes rasgos de qué se sí, trata. Sí, de qué se trata, cuáles son los, las mejoras que se han hecho, eh, qué utilidad tienen y pues también a resolver dudas y algunos tienen dudas eh, sobre el módulo. Perfecto, ahí nos dicen que está todo ok. Diana Marcela Díaz Hernández, bienvenida a Academia Subsegur. Pues bueno, hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer. Ustedes saben por qué se celebra Si alguien sabe... Y nos puede explicar ahí, en, nos puede poner un link en este momento para que todos aprendamos y tengamos fresca en la memoria de por qué se conmemora por allá, pues hace un tiempo atrás eh, en Estados Unidos hubo una lucha de clases y por eso se conmemora, digamos que el Día Internacional de la Mujer, entre otras cosas, ¿cierto? Hoy vamos a tener entonces en la segunda parte de este webinar eh, vamos a tener una sorpresa muy interesante. Yo sé que por ahí algunos de ustedes ya la han visto, pero les preparamos... Una sorpresota. Con todo el corazón. Con todo el corazón, con mucho talento y además eh, esperando que ustedes de verdad lo reciban de la mejor manera y les guste, les encanta y la compartan. Es una canción muy bonita que desde el equipo Soft Seguros nos trasnochamos literal haciendo y ahí tienen un resultado muy bonito. Ya la van a escuchar a continuación. Y el momento, uno de los momentos más esperados es cuál es anunciar el ganador de nuestro concurso. Ajá. Entonces, por ahí yo sé que muchas personas pendientes de eso, aparte de que vamos a anunciar el premio no hoy. ¿Cómo lo a... ves? Sí, a yo, creo que, yo creo que hoy de una vez vamos a anunciar el premio y la ganadora. La ganadora, para que ustedes tengan en cuenta, eh, las votaciones se cerraban, o más bien las votaciones, o, o la posibilidad de compartir sus eh, publicaciones, pues se cerraban a las 4 en punto de esta tarde. Esto, eso fue casi que un fotofinish para los que les gusta el atletismo, el ciclismo, mejor dicho, eso fue una pelea de titanes. Así que vamos a ver cuál fue el resultado y quién fue la empresa ganadora que compartió la foto de ese equipo femenino y puso pues porque eran importantes. Así que, bienvenidos a Academias of Seguros. Por ahí veo que Pipe Flores lo está viendo. Bienvenido, Felipe. Eh, esto es tu espacio, Academias of Seguros. Pues bueno, Luisa, yo creo que entonces vamos a, partir, pues a empezar más bien eh, con la primera parte de, esta, de este webinar, que es a cargo tuyo, que nos vas a mostrar eh, el módulo ¿cierto? de pólizas colectivas. Exacto. Antes, por favor, tomen nota, esto es un, un módulo que es muy importante para todos ustedes, Luisa va a estar a cargo de la explicación, nos va a mostrar algunos detalles, algunos avances, todo lo que hemos venido haciendo en el equipo de subseguros, para que ustedes pongan mucha atención Luego de esto, vamos a compartir el regalo que tenemos y vamos a anunciar el ganador de nuestro super concurso. Así que regálenme un momento. Vamos aquí a compartir nuestra pantalla. Voy entonces a preparar nuestro espacio y a poner por aquí la página por la cual vamos a entrar. Tú tienes entonces claro el nombre de usuario y contraseña, ¿verdad? Sí, claro. Ok, perfecto. Entonces, en este momento les vamos a compartir la pantalla y esperamos que aparezca para todos ustedes. Súper pegados aquí con esta explicación del módulo de colectivas. Pues después de esto vamos a tener la más bien el ganador de nuestro super concurso de la foto de las mujeres. Así que ahí los dejo con Luisa. Listo. Eh, bueno, entonces, como les había mencionado ahora, vamos a ver cómo todas esas, esas, esas reformas que hemos hecho al módulo de colectivas eh, han sido, eh, digamos, necesidades de los mismos clientes, o sea, de, de ustedes mismos que nos han venido eh, solicitando, ¿cierto? Ajá. Y pues nada, también se vienen muchas cosas más. Y aquí, aquí el súper, la super sorpresa. La super sorpresa que ya se la vamos a mostrar. Porque ya se la vamos a mostrar, listo. Entonces, bueno, vamos a, a ir a pólizas. ¿cierto? Vamos a coger eh, una póliza colectiva que yo ya tengo acá, listo, para que empecemos a ver los diferentes campos que hay, eh, todas las reformas que se han hecho. 21 bueno voy a filtrar aquí recuerden que eh, tenemos eh, un filtro bastante amplio en donde podemos ver eh, y filtrar las pólizas que queramos en este caso yo voy a filtrar las colectivas cierto que es el tema que nos interesa Y voy a filtrar una póliza aquí previamente realizada. Listo. Entonces vamos a ingresar. Listo. Bueno, entonces el, el primer campo que les voy a explicar es este que dice periodosidad del pago. Bueno, ¿de qué se trata periodicidad del pago? Eh, este se trata eh, de cada, o sea, cada cuánto me van a pagar a mí la póliza, ¿cierto? Entonces, digamos si esta colectiva es anual o es semestral o es trimestral o es mensual. Digamos que en este caso es anual, esta no tuvo ningún cambio realmente, eh, se viene trabajando como se ha trabajado eh, todo el tiempo en subseguros. Nosotros habíamos eh, tomado el requerimiento que el problema se estaba dando específicamente en, la, en, la, en las que tenían periodicidad de pago mensual o trimestral o diferente anual, ¿cierto? Entonces vamos a ver un poco cómo cambió SOPSeguros eh, dependiendo de esa periodicidad. Listo. Entonces cuando yo le doy mensual, cuando yo le doy mensual, si ustedes ven, cuando tengo acá anual él me aparece toda la información de la prima, ¿cierto? Y cuando le doy mensual, mira que esta información desaparece, ¿cierto? ¿Cuál es la causa de que esa información desaparezca? Es porque ya nosotros, como la prima va a ser cambiante cada mes, entonces ya no la vamos a manejar por acá, sino que la vamos a manejar por anexos, ¿cierto? Cada mes la prima va a cambiar y la prima va a depender ¿de qué? De unos riesgos asegurados, ¿cierto? Entonces vamos a ver el tema de los riesgos. Listo. Digamos que yo aquí tengo un, un riesgo, ¿cierto? Eh, que tiene una prima mensual de mil pesos. Digamos que vamos a, re, a agregar más riesgos. Listo. Tenemos un segundo riesgo. También agregamos nuevos campos aquí en la, en la información de los riesgos. Eh, tenemos el nombre de beneficiario. Bueno, este ya lo teníamos desde antes. Tenemos el nombre del asegurado que también ya lo teníamos. Y agregamos un, un campo de empresa y un campo de empleado. Entonces mucha gente me ha preguntado, ven, eh, ¿qué significa ese, ese campo de empleado? Ese campo de empleado es que, por ejemplo, en tu caso, tú estás en la empresa, tienes la colectiva y tú, eh, digamos, como empleado quisiste asegurar a tu mamá, ¿cierto? Entonces el nombre de, de, de tu beneficiario o de tu asegurado va a ser tu mamá. Digamos que tu mamá tiene el carro pignorado entonces el beneficiario va a ser el banco, ¿cierto? Y en empleado va a ir el nombre tuyo, que, fuiste, que es la que realmente trabaja en la empresa y a la que le van a descontar. Entonces, esta, eh, este campo de empleado se refiere a esto. Elegimos la empresa, la empresa está linkeada a la base de datos que nosotros tenemos de, de, de, de la información de los clientes de empresa. Digamos entonces que ustedes pueden crear el cliente o si no lo tienen creado, no importa, lo pueden digitar sin ningún problema. Tenemos empleado, entonces pueden elegirlo también de la base de datos si ya lo tienen creado o pueden digitar el nombre. Si no lo tienen creado, tampoco tienen problema. Listo. Listo. Le dan el valor de la prima mensual. Digamos que mi prima mensual va a ser de 145 mil pesos vamos a agregar los gastos de expedición y le vamos a dar guardar. Vamos a decirle que el IVA es del 19% y le vamos a dar guardar. Listo. Entonces ahí ya almacenamos nuestros riesgos, ¿cierto? Tenemos la posibilidad también de excluir riesgos, esto digamos que ya, ya, ya lo teníamos desde antes en subseguros, no entró en la actualización que hicimos. Listo. Listo. Acá, bueno, digamos que ya estos son los riesgos que voy a tener por este mes, estos son los riesgos que yo voy a, a facturar, ¿cierto? O los que les voy a mandar la factura a la empresa. Entonces, ah, bueno, yo digo no. Vamos a generarle el anexo a estos riesgos que tengo acá. Entonces, simplemente me voy a acciones globales y le digo generar el anexo. Listo, entramos la información de ese anexo. ahí lo que me va a hacer el sistema es que me va a sumar la prima de los dos riesgos que yo tengo, ¿cierto? Listo, entonces simplemente me va a traer toda la información, yo le voy a decir guardar, me va a almacenar el, el anexo y él inmediatamente me va, a per, me va a preguntar que si desea generar el pago al anexo, entonces pues yo aprovecho de una vez, le genero el pago por el valor total y le doy guardar. Listo. Uno, uno de los tantos requerimientos que los clientes me mencionaron era que, bueno, ¿cómo sabía yo qué riesgos había facturado en el mes de febrero? O ¿cómo sabía yo eh, qué, qué iba incluido? Listo. Entonces, nos vamos a anexos y si nosotros ingresamos a ese anexo y le damos a Editar, vamos a ver que allí me va a generar un archivo. Si nosotros bajamos ese archivo... él me va a generar esos riesgos. Antes sumé yo hasta aquí. Este, aquí no Ay, está no, ahí está abriendo, solamente bueno, que... Bueno, démosle tiempito, démosle tiempito. Al démosle tiempo porque, bueno, este es como es Mac, se comporta distinto con, con Excel. Entonces, seguro un momentico. Ahí está, aquí está vamos cargando. brincando, está abriendo la plataforma de Excel para poder que nos muestre. Entonces, mientras nos muestra ese, ese archivo, hagamos un repaso muy cortico. Bueno, aunque creo que ya va casi que a mostrar. Listo, entonces les recuerdo. Recuerden que yo creo mis riesgos. Después de que cree mis riesgos, entonces ya digo, bueno, esto es lo que voy a facturar para este mes, entonces creo mi anexo, ¿cierto? Ajá. A ese anexo le genero mi pago. Listo, entonces mira que ya cada mes se va a quedar la producción, de esa póliza colectiva, que era digamos alguno de los inconvenientes que se daba anteriormente que no podíamos como evaluar la producción que se daba cada mes porque una colectiva mensual es cambiante ¿cierto? para hoy tengo 200 riesgos, para mañana puedo tener 210, para el próximo mes puedo tener eh, 180 ¿cierto? entonces es cambiante la producción cada mes y debo tener un reporte de lo que se facturó cada mes, entonces este es el reporte que me genera subseguros, entonces aquí vemos el número de la póliza el número del anexo, los riesgos asegurados que estaban en ese anexo, ¿cierto? La fecha de inicio en que ingresaron, los nombres, el documento, toda la información pertinente, ¿listo? La que necesito. Entonces, la prima que cancelaron, los gastos de expedición, ¿listo? Toda la información. ¿Listo? Otra, otra de las cosas... Ajá, aquí está. Listo. No, perdón. Vamos entonces nuevamente de Google Chrome. Bueno, otra de las cosas que no teníamos anteriormente era la renovación eh, de la póliza, ¿cierto? Acá lo mismo que manejo los anexos actualmente en individuales, puedo decir si este anexo es renovable o no, pero pues para el caso de colectivas no le vamos a poner que es renovable, ¿por qué? Ya les voy a explicar, entonces le damos guardar. Listo. Cuando yo me voy a los datos de la póliza y aquí en los datos de la póliza le digo que sí es renovable, ¿Qué significa una renovación de colectivas? Entonces, lo que él me va a coger es, ah, bueno, va a renovarla con todos los datos que en ese momento tiene la, la colectiva, o sea, todos los que ustedes ven en los datos de la póliza, y adicional a eso me va a generar, me va a traer todos los riesgos que en ese momento tenga activos, ¿cierto? Es decir, si yo tengo 200 riesgos, 200 riesgos me va a traer en la renovación. ¿Qué no me va a traer en la renovación? Estos riesgos que tengo aquí excluidos, ¿cierto? Entonces, yo en cualquier momento puedo excluir un riesgo. Entonces, yo aquí en acciones le doy excluir el riesgo. Él me va a poner un motivo de la exclusión, ¿cierto? Bueno, porque se salió, eh, ya no trabaja más en la compañía, ¿cierto? le damos guardar, entonces él inmediatamente me lo va a excluir, ¿cierto? y me lo va a mostrar en mis restos excluidos ¿Listo? ¿Cómo vamos, vamos hasta ahí? Y perdona, perdona que te interrumpa, eh, Luisa ¿Cómo vamos hasta ahí? Por favor recuerden que hay que aprovechar este espacio eh, precisamente que estamos en vivo para que ustedes puedan hacer algunas preguntas inquietudes, si nos están escuchando bien, por favor, retroaliméntenos ahí, háganos comentarios, corazoncitos eh, bueno, manitas arriba y por favor, hay que aprovechar este espacio y, sobre todo, estén muy, muy, muy, muy pendientes porque recuerden que a continuación vamos a tener el par de sorpresas que tenemos en, eh, en torno al Día de de Internacional mujer. de la Mujer. Así que, por favor, súper atentos, no se despeguen. Listo. Bueno, entonces, como les venía diciendo, ya los riesgos excluidos no entrarían en la renovación eh, de esa póliza colectiva. Listo. Bueno, una de las cosas que me dijeron que, eh, que podía suceder en, en, en el tema de colectivas es que yo tengo varios riesgos, ¿cierto? Y los tengo, digamos que los tengo partidos, ¿cierto? No se los facturo todo a la misma empresa, necesito facturárselos eh, independientes, o sea, generar dos anexos. Entonces, lo que puedo hacer es que en la identificación, acá cuando le doy el número del anexo o el número de riesgo, puedo identificarlo dependiendo como yo quiera. Entonces, eh, es para la empresa X o, o, o lo vamos, bueno, digamos en este caso, anexo número 1, entonces le voy a poner que es anexo num, que es el 1 y aquí el número de riesgos le voy a poner un identificador que va a tener eh, X, ¿cierto? Entonces vamos a, crear, vamos a crear varios riesgos con ese identificador. ¿Para qué? Para que yo pueda separar a la hora de generar el anexo. Listo, entonces creemos aquí este riesgo. Bueno, yo siempre poniendo Luisa, no, voy a cambiar de nombre, Andrés. Listo. Entonces nos vamos a la prima, digamos que esta prima es de 230 mil pesos, que los gastos de expedición son de 5 mil, que trabaja en la presa XY, que ya tengo asociada a mi base de datos XZ y que el empleado es digamos que la misma Laura Marcela. Laura Marcela, así listo. Observaciones, listo. Le damos guardar. Listo. Entonces vamos a crear otro riesgo, el riesgo número 2, con el mismo identificador. Estoy poniendo X como un ejemplo, pero digamos yo puedo poner empresa, eh, tengo, tengo, digamos que es a una misma empresa, pero esa empresa tiene varias sucursales, entonces sucursal Medellín, entonces va a poner un número de riesgo, recuerda que este número de riesgo es la identificación interna, o sea, la de la agencia, y el número del anexo es la identificación de la aseguradora, entonces a veces las aseguradoras mandan el listado de riesgos y, y tienen un identificador, cierto, un número, este número de riesgo sí es el interno que la agencia lleva, entonces, digamos, acá voy a hacer todo para la sucursal de Medellín. Listo. Entonces, digamos que le estoy poniendo X. Listo. Entonces, aquí ponemos otro nombre. Aquí vamos a poner... Carlos. Listo. La empresa... Seguimos con la misma empresa. Porque digamos que en este caso la empresa es la misma, solo que tiene varias sucursales. Y el empleado... Y cada sucursal factura... Entonces Medellín factura a los empleados de Medellín, Cali los de Cali. Listo. Entonces le damos guardar. Entonces vamos a incluir, digamos que otra sucursal, ¿cierto? Entonces este es el número 3, el anexo número 3 de la sucursal Y, ¿cierto? Ellos eh, siempre con Luisa, ¿no? Cambiémosla, cambiémosla de eh, Marcela. Vamos con César, vamos a ver si hay un César. Entonces vámonos con una prima de 200, con gastos de expedición de 20 mil, de 5 mil, ¿no? 20 mil es mucho. empresa Digamos que es la misma empresa, XZ, y el empleado, Le damos guardar. Listo. Entonces, cuando yo voy a generar listo, me están diciendo, mira, eh, envíanos la factura a la sucursal de Medellín. Ah, bueno, listo. Entonces, yo voy a filtrar aquí por X. X ¿No? Le doy buscar. Ah bueno, no, es que el ejemplo acá de la X No, pero Espérate Démosle buscar Yo creo que pronto estábamos Estábamos buscando otra que ya teníamos preparada Con anterioridad Y se trata Listo, ya, okay. entonces acá Estamos por ejemplo filtrando en este caso la Y ¿Cierto? Listo, entonces la sucursal Y, entonces le voy a generar el anexo solo vas a sucursar. Listo, entonces vamos a generar el anexo. Entonces vamos a decir que este es el anexo número 2 porque ya sacamos uno, ¿cierto? Entonces mira que si ustedes ven, él solo me cogió el valor de ese riesgo, ¿cierto? Entonces le damos guardar. Entonces creamos el pago normal y le decimos guardar. Entonces, si ustedes ya van a anexos, van a encontrar ese anexo y como les decía, van a poder observar el archivo de con qué riesgo se generó, ¿cierto? Listo, no sé qué dudas tengan o qué, qué nuevos requerimientos o qué, qué cosas ven ustedes por mejorar en el tema de colectivas. Eh, les recuerdo que también tenemos historial de cambio. Entonces, todos los cambios que se generan eh, en, en, cualquiera, en cualquiera de los datos de la póliza o en cualquiera de los datos de los anexos, ya lo podemos ver en historial de cambios. Dentro de muy poco, eh, vamos a poder también ver todo, todo el historial de cambios de lo que se genera en pagos. Entonces, cualquier cosa que yo genere en pagos, lo voy a poder ver en mi historial de... Ajá, en historial de, en de cambios. En mi historial de cambios. Precisamente. Listo. Entonces ahí está. acá por ejemplo si nosotros observamos Cerramos esta parte por aquí para que nos dé más espacio ah, bueno, simplemente ahí está listo entonces si ustedes ven acá ya creó un anexo cierto podemos ver toda la información de todos nuestros cambios listo también en las remisiones aquí hay algo muy importante eh, nosotros cuando yo tengo una póliza de periodicidad anual yo le puedo generar la remisión a mi póliza, ¿cierto? Sin ningún problema porque me va a generar el valor de la prima, o sea, me va a mostrar toda la información de la póliza. Pero si yo tengo una colectiva de periodicidad mensual o cualquiera de las de trimestral o semestral, cualquiera que no sea anual, entonces debo generarle la remisión, entonces las remisiones yo se las debo generar a los anexos, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? porque va a tener unos beneficios, que cuando yo genere esta remisión, generemos a, la, a este que tiene dos riesgos, cuando yo genero esta remisión, entonces él me va a traer la información de los riesgos incluidos, me va a decir, eh, entonces, por ejemplo, en este caso, el nombre del asegurado, el documento del asegurado, el nombre del empleado y el valor de la prima, ¿cierto? Recuerden que como... Si yo, si yo la pongo, por ejemplo, si yo le genero una remisión a periodicidad mensual, entonces él, uh, si yo le genero una remisión a la póliza cuando es periodicidad mensual, entonces él va a ir a la póliza y no va a encontrar datos. Entonces no va a tener cómo, cómo poner la prima, cómo poner los valores de la, de, la, de la póliza, ¿cierto? Entonces recuerden, si es de periodicidad mensual, se debe hacer la remisión al anexo. No a la póliza, si es anual no tiene ningún problema porque recuerden que anual, cuando yo le doy aquí anual, él sin ningún problema me muestra la información de la póliza, la información de la prima, cierto, pero si es mensual ya no vemos nada, acá ya no muestra información, entonces para que lo tengan muy en cuenta, a veces me preguntan mucho sobre qué diferencia hay entre periodicidad del pago, forma de pago y medio de pago, entonces periodicidad es cada cuánto me, o sea cada cuánto van a pagar esa póliza, entonces la tengo anual, la tengo mensual y eso, ¿cierto? Forma de pago, entonces, si lo van a pagar financiado, fraccionado, de contado, ¿cierto? Y medio de pago, ¿cómo lo van a pagar? Con tarjeta de crédito, con efectivo. ¿Listo? Recuerden que cuando yo le doy financiado una póliza, yo puedo generar los pagos. Entonces, por ejemplo, si está financiado a 12 meses, crear de una vez los 12 pagos para que se vayan, eh, para que los pueda ir recaudando listo, no sé cómo ven todas las actualizaciones que hemos hecho en colectivas eh, qué opinan estamos atentos a todo a todo lo que ustedes nos digan recuerden que eh, Subseguros está trabajando por mejorar y hacerles la plataforma a ustedes lo mejor posible y con la ayuda siempre de la mano de nuestros clientes perfecto entonces vamos a dejar de compartir esa la pantalla en este momento y espero que hayan estado esta media horita inicial muy atentos porque se llega un momento muy esperado por todos ustedes regálenme un momento vamos entonces a quitar aquí nuestra pantalla perfecto yo creo que ahí estamos muy, muy oscuros vamos a correr esto un poco hacia atrás ahí está mucho mejor bueno qué tal amigos Cómo vienen hasta ahí el nuevo, el nuevo módulo, bueno, o más bien los, los nuevos cambios, los recientes cambios que hemos hecho en, en el módulo de colectivas, de pólizas colectivas, pues yo espero que les haya gustado y si tienen preguntas, pues en este momento lo pueden hacer y si no, de todas maneras estamos súper atentos en el equipo de soporte ahí detrás de Bambalinas en SoftSeguros, pues para que ustedes se reporten y pregunten y de todas maneras pues, le saquen mucho más provecho a todo este tema. Gracias Luis. No, es con mucho cariño eh, y no, yo siempre estoy súper atenta a todos los requerimientos de los clientes, a escuchar las necesidades y a, a ponerlas en, en el software de, de, de, de la mejor manera. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. En este momento yo quiero nuevamente compartirles y preguntarle a la gente aquí en vivo, Ana María Ro, un súper saludo también para ti, aquí nos está colocando... Que súper, súper también para ti. Y un súper abrazo y un súper feliz día. Además, porque yo sé que eres una mujer muy trabajadora. Y gracias por estar ahí atenta y conectada con SoftSeguros. Bueno, en este momento yo quiero entonces pedirles a ustedes, todos los que hayan visto eh, la sorpresa que les preparamos, algunos yo sé que les ha, la han visto ya porque la colocamos al inicio de la plataforma justo para celebrar hoy el Día de la Mujer. Pero quienes no lo han visto, pues. Este es el momento donde vamos a compartir. Permítame entonces, un momento, les vamos a compartir la pantalla. Por aquí nos están diciendo, Saludo Andrés, gracias Luis, eh, Lina María Calle, David Valencia, qué bueno que estén conectados ahí. Yo sé que son muy juiciosos y es bueno. ellos hacen parte de la comunidad SubSeguros. ¿Los conoces? Claro, sí. Ajá. Claro, sí, ¿Qué ya. tal? Claro, no, supe. ¿Qué tal todos los miembros de la comunidad SubSeguros? ¿Cómo los ves? No súper conectados, un saludo a Ana María Roa que Ajá. nos ayudó súper con todo el tema de las colectivas digamos que ella fue una de las que más nos aportó eh, en, lo, en, en todos los requerimientos que ya dio, muchas gracias Ana, eh, espero que digamos que eh, como está Colectivas en este momento eh, te esté aportando a todo lo, todas sus necesidades Ok, perfecto, en este momento bueno, yo quiero preguntar ¿qué agencias y qué corredurías están conectadas ahora en vivo y en directo? Aprovechando que estamos acá, me gustaría pegarles un saludito. Bueno, para la gente, toda la gente, las mujeres en especial, que están en Colombia, en Panamá, Guatemala, Ecuador, Perú, México, Chile, República Dominicana, Costa Rica, Honduras, todos, todos los países, ahí acabo de hacer un barrido súper rápido de todos los países donde estamos presentes con Softseguros. pues ahí estaba diciendo, bueno, aquí les manda a decir Lina María Calle Ramírez, de los miembros de la comunidad Softseguros, súper, qué bueno, qué bueno que estás ahí conectada, súper conectada, y bueno, Lina, pues un saludo también para ti, un abrazo, y aprovechar de, pues, para decirte un súper feliz Día de la Mujer, para ti y para todas las mujeres que están viendo eh, esta conexión con nosotros, esta sesión de Academia Softseguros hoy en día, ¿cierto? Entonces vamos a proceder en este momento a compartirles el regalo que les hicimos. ¿Cómo fue el proceso de construcción de, ese, eh, de, ese, de esa canción, de ese video que, que, les vamos, que les vamos a compartir a ellas en este momento? Cuéntanos un poquito cómo fue tu experiencia. Bueno, ¿cómo fue ese proceso? Digamos Ajá. que queríamos hacer algo súper diferente, algo muy bonito para sí. toda nuestra comunidad, para todas nuestras clientes. Entonces, bueno, dijimos que puede sorprenderlas, que puede eh, llegar a tocarles como el corazoncito y, y que sepan que nosotros eh, las tenemos muy presentes. Entonces, nada, eh, inicia Andrés con el tema de una canción, lo veíamos súper, súper loco hacerlo, eh, pero no, eh, hablamos con, con el equipo que nos maneja las redes sociales, iniciamos con ellos un proceso eh, y nos entregaron una letra y una canción hermosa eh, que de verdad nos encantó, agradecemos a Montesico eh, por ese trabajo. Eh, y empezamos con todo el tema del video, con, con, con las fotos que ustedes como clientes nos mandaron y que están súper pegados al concurso, que eso nos tiene de verdad súper, súper, súper contentos. Así es. Nos parece increíble ver cómo están demotivadas y esperamos que ese premio les encante, que esa es la idea. Eh, y pues esperamos que esa, ese, ese, esa canción que hicimos con tanto amor y que le metimos el corazón también les encante. Y es precisamente eso. Yo creo que luisa ha, eh, ha, dicho, ha dicho cosas muy importantes. Eh, precisamente nosotros pensando poniéndoles los zapatos de, de, de, de todas las mujeres que hacen parte de la comunidad de seguros, estén donde están, en todos los países de Latinoamérica que acabamos de mencionar, pues nos pusimos en el zapato y ¿qué les gustaría ver a, ver a ellas? ¿Cierto? ¿Qué, ¿Qué quieren que les resalten? Y en ese trabajo nos hicimos y nos trasnochamos haciendo un excelente trabajo que quiero que ustedes vean a continuación. En este momento yo les voy a compartir la pantalla, permítanme que voy a verificar simplemente si se está viendo. Si no, por favor, díganme ahí, aquí dicen eh, Adri Jara de Locos, Arias Gavio, Gavio, saludos desde México, un saludo para ti también, Gavio, eh, Lina María, Adri Jara, María Elena González, mil gracias, qué bueno que están ahí súper conectados y pendientes de quién fue la ganadora de este súper concurso, además que es un concurso muy bonito porque destaca lo mejor de las agencias de seguros, ¿cierto? de las agencias y corredorías de seguros de las cuales ustedes hacen parte así que voy a mirar entonces en este momento eh, si se puede compartir la pantalla ya y aquí está entonces vamos a ver yo creo que en 3, 2, 1 ahí vamos a estar compartiendo nuestra pantalla tienen que tener en este momento nuestro canal de YouTube, ¿cierto? ¿cierto? Por favor escuchen esta maravilla. Bueno, yo creo que ahí estamos. Vamos entonces con la sorpresa. eres la que tiene para todo lugar eres la mejor aquí en tu lugar, por eso son seguros que desea lo mejor eres paciente y enamorada la sonrisa de mi piña colada eres tú la que no puede faltar en ningún momento y en ningún lugar si eres tímida o extrovertida con no los problemas siempre encuentras la salida siempre luciendo Sonrisa. La vida pasa sin ninguna prisa Eres la razón, de inspiración Eres el motivo de cantar esa canción Son seguros, que desea lo mejor? Eres la que tiene para todo lugar Eres la mejor aquí en tu hogar por eso Son seguros, que desea lo mejor Ahí está pues, lo acaban de ver ustedes, esta es nuestra, nuestro super regalo, la primer parte del super regalo, es una canción súper pegajosa que con ayuda de todo el equipo creativo y además parte también del equipo de trabajo de SoftSeguros, logramos construir este emotivo, bueno, esta canción tan, tan, de verdad tan linda, no porque sea, sea parte de, nuestra, de nuestro equipo de trabajo, sino que de hecho es muy bien lograda. En, en la mujer, en, en, en todos esos momentos en que la mujer ilumina eh, con su presencia en, en todas las facetas de la mujer en el hogar, en el trabajo en todos los tipos de mujeres que hay en la tímida, en la extrovertida eh, entonces de verdad nos pareció muy bonita muy bonita y muy sentida y esperemos que les haya llegado al corazón y que les haya gustado esta sorpresa solo hecha para ustedes desde Sobseguros así es, yo creo que llegó el momento que estamos esperando el más anhelado. El más anhelado. Así es, y después de este motivo, momento, de este, eh, de este espacio musical que hemos preparado para ustedes, eh, pues se llegó el momento de decir, Laura, la verdad, ¿quién ganó el concurso de las fotos? Que ha movido cantidades enormes de, pues, de, de reacciones dentro de nuestras redes sociales. Estamos haciendo un análisis de las redes sociales y ha movido una cantidad enorme de, eh, pues de reacciones, ¿cierto? Entonces, yo quiero que revisemos un momento qué ha pasado, ¿cierto? Vamos a revisar internamente cómo quedó. Precisamente preparamos por aquí un pequeño pantallazo de quién quedó ganador. Vamos entonces a ver. Recuerden que esto era un tema que se trataba de enviarnos una fotografía, ¿cierto?, de su equipo de trabajo femenino, pues digamos que acompañada también con un pequeño mensaje, ¿cierto?, un pequeño mensaje donde se destacara la labor de todas estas mujeres maravillosas, talentosas, hermosas, pujantes, echadas para adelante, como decimos aquí en Colombia. Eh, y el tema es este, ¿cierto?, el tema es que aquí tenemos entonces, bueno... Creo que lo dices tú lo digo yo. Ahora, bueno. te, tengo hasta nervios, por, la verdad. <risa> <risa> esto, fue, esto fue un fotofinish. Esto fue un foto finish. El segundo lugar, según nuestras cuentas, según lo que nos informa Facebook, desde aquí, quedó con... ya les voy a decir con cuánto. Quedó con una cantidad de compartir... En 3.325 Ese fue el segundo lugar 3.325 Compartir 3.325 compartir Para el segundo lugar 3.325 compartir Ellas fueron Las señoritas de Sea Segura Limitada Saludes a todas las chicas, quedaron hermosas En esa foto Quedaron Bien, muy lindas, quedaron Súper eh, bueno, especiales Así como son eh, lograron una puntuación increíble de 3.325 Y ellas fueron en el segundo lugar Vamos a ver quién quedó en el primer lugar Y esto fue una cosa supremamente apretada Hombro a hombro Y hasta el último minuto se vio Digamos que el total compromiso de cada uno de los equipos Vamos a ver en este momento Tenemos aquí a... a Rey. Al Rey Felicitaciones chica! Muy bien Felicitaciones. Las señoritas de Al Rey, ¿cierto? Al Rey Seguros, ellas obtuvieron un puntaje de 3.347 veces compartidas. Es increíble la cantidad de compartires que tuvieron. Al Rey Seguros, tuvieron 3.347. Felicitaciones, chicas, de ¿verdad? Eh, somos testigos del interés que le pusieron todo el tiempo pendientes del concurso llamando, así es, entonces felicitaciones eh, y que disfruten ese súper premio eh, que lo hacemos con todo el amor y con, con toda la, la buena vibra eh, desde Sobseguros así es, así que con 3347 compartires, eh, pues ahí tenemos a nuestras eh, ganadoras, increíbles ganadoras, fueron súper participantes, las señoritas de Hal Rey Seguros. Así que, bueno, yo les voy, a, les voy a contar aquí en vivo de qué se trata el premio. Yo sé que todos ustedes están súper, súper, súper, súper conectados con el tema del premio. Aquí tenemos entonces, nos están indicando por el interno, porque esto es un tema de... se está moviendo cada vez más, se está moviendo cada vez más. Vamos a tener una tarde de spa, para las señoritas de Jaldrey. ¡Wow! ¿Qué te, ¿Qué te parece? ¿Te no, gusta? ¡Genial, genial! Para que se, se estresen, eh, mejor dicho, para que pasen un super día. Ajá, así es. Entonces, señoritas, ya saben que ustedes se han ganado una tarde completa de spa, delicioso, para que las masajen, para que las mimen, para que las consientan, porque ustedes se merecen todo eso. Y mucho más. Y mucho más. Entonces, por haber participado y por haber logrado esa cantidad enorme, exorbitante de compartires, pues ustedes se ganaron entonces una tarde de spa completa con, pues, a nombre de Sobseguros, ¿cierto? Por ser parte de la comunidad de Sobseguros, eso es lo que se ganaron ustedes el día de hoy y les agradecemos a todas. De verdad que nos parece increíble, conversándolo con Luisa, increíble la cantidad de compartir que hubo. Eh, fue enorme la respuesta de ustedes y esto lo estamos haciendo porque ustedes nos inspiran precisamente como dice la canción, y con eso nos queremos despedir nuevamente, como ustedes, ustedes son nuestra fuente mayor de inspiración, y hoy, precisamente en el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo del 2018, pues queremos celebrarlo de esta manera, nuevamente agradecerle a Luisa, Luisa gracias, ¿cómo te sentiste en este primer webinar? Bueno, un poquito de nervios digamos que no estoy, nervios? Sí, no estoy acostumbrada a esto, pero no, súper genial estar eh, más cerquita de ustedes, que ustedes también conozcan cuál es el equipo de subseguros no solo por teléfono, sino que nos puedan eh, observar eh, y ah bueno, ya es Luisa la que me recibe las llamadas, genial estar cerca de la comunidad y cerca de los clientes así es, me dicen por aquí entonces que si puedo compartir una foto de ellas, la foto de ellas voy a compartir entonces la foto ganadora voy a compartir en este momento el foto finish que fue el momento exacto donde dijimos, ellas fueron las ganadoras bueno, entonces les voy a mostrar por aquí la captura de pantalla, les voy a compartir mi pantalla y ahí está. Entonces, quiero que las vean por aquí. Esta fue la foto ganadora. Al Rey Seguros. Así es. Me dice por aquí, en este momento, que además de la tarde de espada, les vamos a dar una ancheta súper especial para que se acaben, se la lleven para la casa y las acaben de consentir también. Y se acaben de consentir. ¿Qué tal eso? No, genial, súper. ¿Qué tal eso? Súper, súper, felicitaciones chicas. Felicitaciones Felicidas. nuevamente. Una, un aplauso. Un aplauso para ustedes. Y gracias a los que participaron, eh, gracias a, a Casegura, eh, gracias a DPG. Así es. Eh, entonces, De verdad, muchísimas gracias eh, por estar ahí pendientes y por estar pegados a, nos, a, a nuestra comunidad y a todo lo que hace SobSeguros aparte de, de, de su herramienta. Así es, así que los voy a dejar entonces con el video de nuestras señoritas homenajeadas, aquí está Eres la Razón de Inspiración, a feliz cargo día para todos. del equipo Subseguros, feliz día para todos, las queremos las admiramos. ¿Qué tal eso? súper chévere, súper, súper, súper. Y ahí antes de irnos, para la gente que todavía está con nosotros conectados, pues entonces me están diciendo por aquí que para el segundo lugar, para las señoritas de Hace Seguros, para toda la gente de Hace Seguros, sobre todo, bueno, enfocados en las mujeres, por supuesto, pues hay también una sorpresa. ¿Cómo? Hay una sorpresa. Para nosotros <ríe> Me están diciendo por aquí, así que la gente de hace Seguros que quedaron en el segundo lugar, pues espere también su sorpresa, así que no se muevan, déjese de sorprender, las queremos muchísimo, enormemente, las admiramos por supuesto y les deseamos el mejor de los días, el más bonito de los días, a ti mil gracias Luis. No, de verdad que me alegra muchísimo haber estado precisamente el día de hoy, un día tan bonito y tan emotivo. No, que tengan un excelente día y que lleguen a la casa y las consientan aún más. Así es, así es. Así que, picos, bendiciones a todas, abrazos, las queremos mucho y ya saben, para el segundo lugar también hay un premio sorpresa, así que pilas pues, la gente de Hace Seguros. Chao, chao, los queremos mucho.